y esta iniciativa y es que reunida han sido a la jornada de hoy y ven una interpalación el otro día para que el em gobierno catalán que sembla que es un gobierno de un país del sur de Europa diga que da dona suport a una gran conferencia para la estructura de la deuda. Aquí una propuesta y una iniciativa que la repudiremos a muchos parlamentos europeos del sur de Europa. Estamos muy contentos, muy orgullosos de que la izquierda, el Grupo Verde, eh, estamos viendo este espacio que nos va a permitir trabajar juntos para el futuro. El pueblo francés se levó en masa, no para pedir la guerra, sino para pedir exactamente lo contrario. El pueblo francés se levó para pedir la paz, la fraternidad, el vivir juntos y la solidaridad. Se ha levantado no para pedir la guerra, sino para pedir la solidaridad, la fraternidad y la paz. Y si certains intentan utilizar cela euh, para nos emmener en des logiques euh, de guerra, ils tournent le dos au message des Français si algunos están intentando utilizar esto para lanzar mensajes de guerra están dándole la espalda a la voluntad del pueblo francés. El desafío también de este fórum es de abrir una discusión con eh, otros partidos y otros países y de hecho también...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 se van a coordinar y se van a proyectar en conjunto y en plural como proyecto político. Decir sí para decir no y este es el momento para decir sí y por eso los verdes de Grecia han decidido hacer coalición con Sirisa y apoyar a Alexis Tsipras y por eso esperan que este domingo pueda haber un, un excelente resultado, un gran cambio y que como dice el eslogan de Sirisa en estas elecciones la esperanza pueda empezar a andar. que uh,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 pour changer le rapport de force et prendre le pouvoir pas seulement en